Estoy con Marlene acompañada hoy, que viene a entrenar con nosotros, entra en calor. Primer bloque, los ejercicios de contracción. Segundo bloque, vamos a hacer ejercicios enfocando en oblicuos y, e intercostales. Tercer bloque, plantas dinámicas y plantas estéticas. Y el cuarto bloque súper interesante, si no quería, vas a sostener ciertas posiciones uh, y vamos a trabajar el obligado, y sobre todo enfocándonos en la zona media y en el recto abdominal, la parte más profunda del abdomen. Súper intenso, te va a servir para reforzar cualquier tipo de entrenamiento y solo tienes que tener tu cuerpo y algo cómodo para apoyarte. En otras clases vamos a poder hacer abdomen con elementos, abdomen con peso, pero hoy es así de sencillo y así de intenso. Listo, siempre tenés de agua a mano y eso es todo. Dale, vamos. Ok, dale. Excelente, acá estamos Y vamos a empezar con nuestra entrada en calor Y nos empezamos a mover de un lado al otro Eso, vamos a ir con los hombros hacia atrás Y adelante Círculo Dale, grande Y hacia adentro en el centro rota cintura en este gran en calor ya vamos a empezar a enfocar para el gran en calor el abdomen estira los brazos uno y otro eso sigue ahora te vas a ir abajo ahí eso sigue y extender el otro brazo vamos al otro las manos al centro las rodillas se flexionan la cola baja y la cola sube rodillas que se estira ok, me subo despacito me, me incorporo, quedo el y vamos un poquito Dos. Vamos a las rodillas. Otra adentro La otra. De nuevo. Otra vez. Quédate en el centro. Abrir una pierna. La otra. De nuevo una vez más ahora para adentro eso último ok, mira manos a la nuca te pones en semi sentadilla y suavecito vas a ir a un lado y al otro eso tratando de bajar con el codo hasta el máximo que vos puedas entonces está en el mismo plano siempre en el centro y extendés un brazo y vas siempre en este lado volvés al centro y volvés a bajar como si quisieras tocar el tobillo vuelvo a la otra esto Bajo, la rodilla, estás entrando en calor y ya empezás a curar atómen. Sigue, brazos al centro, mirá, Lo llevas al pecho y solamente mueve cintura hacia un lado y hacia el otro, suave. Ok, abre un brazo, el otro, uno, el otro, uno, el otro, tres. Si otro, con los dos brazos acá, y ahora nuevamente el otro, y otro, el otro, el otro, está quieto y los brazos van para un lado y el el otro, el otro, Un vamos a ir de nuevo bajo rodilla bajo rodilla le vamos a hacer una variante pero todavía no ok ahora cruzo cruzo cuando cruzas el corso gira ¿Vale? última variante para esta entrada en calor mira la misma. Voy. Toco punta. Uno. Arriba. Bajo. Cruzo. Toco punta. Cruzo. Toco punta. Vale. Un poco más. Vale. Dani quizá lo tenemos. Último. Quedate acá. Listo. Rodillas arriba Saluda la cola! ¡Ok! Traete la cuestioneta Te veo en 5 segundos acá para nuestro primer bloque que este es nuestro primer bloque van a hacer todos ejercicios de abdomen por contracción vamos a hacer 30 por 10, 30 segundos de ejercicio por 10 de descanso, vos seguime porque son muy fáciles, te los voy a ir marcando en tu descanso. En los 10 que tenés de descanso, te marco cuál es el que sigue. Sí, sigas, lo hacemos bien dinámico. El primero que vas a hacer, es el primero que te indico, después me seguís, son cortitos. Cortitos o crunch. ¿Cómo estás? Con los codos abiertos, las manos al lado de y solo vas a sentir. Eso es el primero y después me seguís. ¡Listos! Arrancamos. Ok, pusimos el tanque y Tres, dos, uno, arriba. Concentrate Y la fuerza tiene en el centro del abdomen. La mirada hacia arriba y adelante y los codos van abiertos. ¿Cómo? El cuello no tiene tensión alguna porque toda la fuerza lo estás haciendo con el aplauso. Subimos. ¿Sí? Trata de llegar un poco los homóflatos. el primero de los ejercicios vamos a... Muy sencillo y muy parecido. Vas a hacer lo mismo, pero con las piernas elevadas. ¿Ok? Vale, arriba. Subo. Subo. Subo. Dale. Fuerza. Sal. Vamos. Sigue. Sigue. Es un poquito más. 3, 2, 1 Excelente, el siguiente es súper fácil Son bolitas Extensión de manos y extensión de piernas Y te vas a hacer una bolita arriba Arriba, vamos. Dale Podés usar la brazo Podés pulsar un poco O sea, lo sabes la la velocidad a tu tiempo tratar que sea un tiempo una frecuencia que te represente una dificultad ok hazlo acá siguiente, punto y te vas a dar vuelta te pones en plancha y las rodillas van a los pocos, al pecho, ahí Vale, que se puede, recién empezamos. Que la cola no se vaya para arriba, pero que que partir una plancha. Afloja. Ok. A la colchoneta. Vamos hacia adelante, los pies clavados no se suben. Y, subo y bajo. Lo importante acá es que los pies no se muevan. fácil, te vas hacia abajo, las manos a los codos y vas a hacer como si una bicicleta en el aire, vamos, Dale. vale, vamos, Trata de cuando hace una bici, el torso gira un poco, La rodilla. ¿Sincle? El que viene. Ok, muy parecido al anterior, pero voy a subir en un impulso y bajo en 3. Ok, puedes impulsarte con las manos y bajar en uno. más avanzado, los brazos los puedes poner en el pecho. Vamos. Todo trabajo de contracción. Arriba. Ok. Ok. Siguiente. Dos opciones. O la haces acá. O te apoyas acá. Vamos a hacerlo acá. Dale. Vamos. Vale. Los brazos son como una guisalda, ¿ves? Y el Si tú es más lo puedes hacer con los brazos arriba. Dale, que es el último. Vamos. Dale. Te marco el primero Y después de seguir Brazo extendido Las piernas en el cuadra La mano que sale de la nuca Y vas a ir a la punta ¿Ok? Desde ahí vas En los 10 segundos que quedan Entre bloque y bloque Te marco el que sigue Vamos Y arranco el cópter Dale, posicionate Unido. mano a la punta del pie 3, 2, 1 vamos, arriba fíjate que me, esta mano me sirve de apoyo y el torso se levanta por completo Hasta los 10 segundos 15 eso no? Tenéis que sentir cómo el trabajo está en esta parte Vamos. Ok, afloja, es tu descanso Te muestro que viene Mismo la mano acá Y ahora el codo va a la rodilla Y se extiende Vamos, vale, ahí va Explosivo cuando subo Subo, explosivo, bajo más lento Vale Vale Vamos a y se abdomen a dejarlos muy chatito. vale Sigue. Explosivo cuando subo. Más lento cuando bajo. Estamos todos del mismo lado. Eh. Ok. El que viene se llama Superman. Es uno de mis preferidos. Apoyar la rodilla, la pierna va para atrás. El codo y la mano se juntan y se extienden. Se extiende bien lento. Dale, agarralo, arrancalo ya conmigo. Se de lento, vuelve más rápido lento la punta del pie va para atrás la punta de la mano adelante dale por algo se llama superman dale se siente un montón de trabajo abdominal en la parte intercostal es increíble ok nuestro último ejercicio del nido. Ahora la cadera va un poquito abierta y vas a subir en bisagra. Mano y pierna juntas. Ahí. Si esto te resulta muy difícil, podés hacerlo con una sola. Y la de abajo la dejas en el piso. Vamos. Sube. Sube. Sube. Arriba. Dale, con alegría no hay nada mejor que hacer actividad física y el abdomen es del odio al amor ok, afloja pero como tenemos dos lados vamos a usarlo ahora para el otro lado ok arriba piernas en la escuadra dale sube Puedes llegar la parte del torso, del cocho Tres. Dos. Uno. Ok. La de abajo queda flexionada. El brazo sigue extendido. La mano a la nuca. Cobra rodilla. Pan. Acordate, explosivo. Bajo un poco más atento abierta dale esta es la opción 2 ¿Sí? acuérdate que la otra opción es con una pierna abajo es un poco más sencilla eso fuerza fíjate que está como lateralizada en diagonal si que ya lo tenemos tercer lugar, es igual el orden de los factores, los factores no tienen producto, pierna apoyada, superman. Y este es el último, es mi favorito para el final. Eso. Sigue. Sigue. Y Estirá. Cuando estirás es lento, sostenés, igual ves. Dale. vamos que es el último y aplaza up, up, up. toma agua que espero en 5 segundos acá para los dos siguientes bloques hicimos el primer bloque que fue casi unas contracciones el segundo bloque hicimos trabajamos más la parte oblicua y ahora vamos a trabajar un bloque de planchas. Este entrenamiento te va a servir para que lo hagas cuando vos quieras. Incluso podés separarlo e incluirlo dentro de un entrenamiento full body. Ok. En este vamos a trabajar planchas. Ok. Seguime. Vamos a empezar con la plancha frontal. El primero siempre te lo explico y después me vas a ir siguiendo. ¿Cómo es una plancha frontal? Se llama plancha o los españoles le dicen tabla, porque justamente tenés que ser una tabla, nada tiene que sobresalir. Las manos van a ir debajo de los hombros, los hombros no tienen que ir arriba, con lo cual puedes hacer como una especie de movimiento circular para posicionar los hombros abajo y vamos a hacer una plancha completa con todas las palancas completas esta va a ser tu plancha fíjate que la cola está en línea es re importante porque si no vas a hacer un trabajo que no tiene que ver con el abdomen ¿sí? entonces desde ahí vamos a partir y después me seguís porque hay distintas variantes ¿ok? a ver si se ve un poquito mejor así ok empezamos 30 por 10 Posicionate en 3 2 1 Arriba, plancha 30 segundos en plancha Pero los 10 primeros te vas a quedar así Si te animas En los 10 segundos Vas a subir una pierna, dale Hacelo conmigo Son solo 10 segundos Sigue ok la otra los últimos 10 segundos te se quedan re poquitos 3, 2, 1 afloja lo que viene es posición de oso te pones en posición de banco ¿Sí? todos los ángulos rectos y vas a elevar las rodillas esta es la posición de oso y ahora vamos a ir con una mano y la pierna contraria adelante y atrás ok dale, seguime paso adelante pero la cola nunca se levanta y las rodillas no se despegan están rozando el piso sigue un poco más sigue afloja y ahora vamos a hacer una plancha invertida manos atrás estirando el cuerpo y en esta plancha vas a elevar rodilla. hazlo conmigo. Elevo rodilla y elevo pierna. Primero con una. Ok, cambia de pierna. Los a ustedes vamos. Y vino el día para entrenar. Uh. Tremendo. Ok. Esta es más dinámica. Te vas a ir. A ver si se me ve. Seguime. Desde acá nos vamos a plancha. Caminas, plancha, saltas, saltas y volvés. Arriba, de nuevo. Abajo, voy, vuelvo y vuelvo. Vale. Llevo los pies, vuelvo y vuelvo. Eso. Queda poquito. Es la última. Excelente. Ok. Venid acá. La que sigue, plancha invertida, subo pies y subo, subo manos. Y subo y subo. Subo y subo. Siempre con una. Y ve. Cambia de pierna sale. Sigue uh. Afloja Ok Vamos de nuevo a la plancha frontal Y ahora vamos a Estirar una mano y la otra Sin que el cuerpo se mueva eso fíjate que no se lateraliza ¿Sigue? un poco más. Hacelo, uh, ¿ah? Ok. Nos vamos de costado plancha lateral, un pie sobre el otro todo en una misma línea llevo la cadera, mano en la cintura mano adelante y en la última los últimos 10, la mano va a ir arriba y si te animas, la pierna también, si no solo la mano 3, ahí va, dale estoy como iluminada por el sol 3, 2, 1. Uh. Ok. Nos vamos a, al otro lado. Nuevamente. Plancha. Arriba. Mano en la cintura. Mano adelante. Vale, que no se caiga la cadera. Te animás la pierna también. Quedan menos de 10 segundos. Ok. Muy bien. Ok. Se viene el último bloque. Este es mi preferido. Trabaja mucho la parte profunda del abdomen. Y vas a sostener varias figuras. ¿Cuál es la figura que vamos a empezar? Espero que se me vea bien. Vamos a bajar un poco el brillo. Ahí está. Ok. Vas a hacer como una figura de una vela. Y ahí vas a sostener. Ok. Después me seguís. Dale, que es nuestro último bloque de abdomen. Y... Ok. Okay. Posicionate Si esta posición te resulta muy difícil poner los pies Pero la espalda tiene que estar reclinada Vamos, dale Solo sostengo Este es el primero Sos una estatua Este trabajo Se llama isométrico Estás Manteniendo una tensión muscular y movimiento. Tenés? Dale, que faltan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok, vos descansa Yo te muestro lo que sigue Parecido si la va abajo Y el brazo contrario sube ¿Ok? Dale Vamos, arranca, se siente, se siente un montón en el abdomen, fuerza, usa la respiración, El que viene, me encanta, se llama Limpia para abrir estas dos opciones. Lo haces acá, bien lento, o lo haces acá, este es más difícil. Ok, Mira, voy al lado y al otro lado, todo pasa por un mismo plano. Cuando se quiere caer, no lo dejo, pero sigo hasta el final el tiempo tengo control acordate, si te es muy difícil así lo haces con las piernas recogidas ahí Eso. ok lo que viene es parecido al anterior vas a ir en una vela y vas a bajar la pierna y el brazo lo subís vamos estira Alá, cuando estirás. Un poco más. Eso. Faltan menos de 10 segundos. Aguanta, dale. Ok. Te pones en posición de banco. Vas a extenderme y pierna contraria cuando extendés abrís cerrás y volvés una y una alternando abro cierro bajo estiro abro y la apertura Concéntrate. Ya está, ya lo tenés. Aploca. Nos vamos abajo. Volvemos a la misma posición de antes. Y ahora solo se van a mover los brazos. Primero hacia abajo. Mira, ahí. Ahora abre y cierra. Eso. Y ahora sube y baja. Lo combinamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, aflojá, ok, lo que viene es súper fácil pero no menos intenso, manos y piernas y bajás pierna y mano contraria, ahí, llegas al final y sostenés, hay un pequeño momento en donde sostenés, Dale que ya estamos casi en el final. Un intenso y completo trabajo de abdomen. Sigue. Sigue. Un poco más. Ok. Nuestro último. Dice que siempre lo haces con la mano contraria. Ahora vas a extender la mano y la pierna del mismo lado. poco, dale, dale, que es el último, dale, La parte final, la parte de elongación indispensable en todos los entrenamientos para que tengas más disponibilidad a tu cuerpo para un próximo entrenamiento para que tengas un cuerpo flexible etcétera. ¿Cómo vamos a hacer? Es muy breve. Primer ejercicio te vas a poner boca abajo anclas la pelvis en el piso ¿sí? Apoyas los antebrazos, imaginas que un cordón sale de tu pecho y vas a girar ese pecho hacia adelante vas a proyectar el pecho hacia adelante anclada la pelvis en la colchoneta excelente y ahora vamos a apoyar las puntitas de los pies, vamos con la cola hacia atrás brazos adelante y te vas a ir a un lado al otro lado Vamos a elongar también algunos músculos que estuvieron colaborando para nuestros ejercicios, por ejemplo el psoas. Entonces vas a ir con una pierna adelante, el ángulo de apoyo tiene que ser recto u obtuso, no agudo, es decir, no la, no la pierna no tiene que quedar ahí. Entonces la pierna de abajo se va a ir lo más atrás posible, vas a enderezar tu torso y la cadera hacia abajo. Y ahí sostenés. un brazo y le agregamos una torsión Vino, vamos a ir con la otra pierna excelente estirás entonces vas con el peso del cuerpo hacia adelante la pierna de apoyo quedó lo más atrás posible el torso derecho y ahí sostenes. acordate que las elongaciones no tienen que doler Sí se siente una tensión, pero esa tensión no tiene que ser excesiva. Y siempre van progresivamente, de menos a más. ¿Ok? Y ahí vamos a cruzar el brazo y extendemos el otro. Perfecto. Nos vamos abajo. Vamos a agregarle una elongación. Pone la mano en una rodilla y extender tu brazo por arriba. Ese mismo brazo lo pones atrás y desde el hombro, no desde el cuello, porque si no vas a tensar el cuello, no queremos eso. Desde el hombro vas a buscar una rotación. Sí. Excelente. Entonces, vuelves al centro y ahora vamos a la otra rodilla y con la otra mano vamos para arriba. Siempre que inhalas, el cuerpo se prepara para la acción. Y es cuando exhalas, cuando el cuerpo relaja, distiende. ¿okay? Entonces, utiliza tu respiración para lograr una mejor, un, un mejor estiramiento. Es decir, sostener cuando inhalas y pedirle un poquito más cuando exhalas. Ok. Súper breve, súper completo. Mover un poquito más atrás. Pone los piecitos juntos. Y ahí desde abajo hacia arriba subís. Estirás para un lado, para el otro y exhalá. Excelente. Lo vamos a repetir. Inhalá. Estirate a un lado, al otro. Y exhalar. ¡Shh! Bravo, bravísimo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Pongan sus comentarios, siempre son bienvenidos. Las críticas son tomadas de manera constructiva para hacer aún un, una clase mejor, que más les sirva. Pongan qué es lo que quieren entrenar, qué es lo que les está faltando. Por mi parte, siempre agradecida a Sport Club por confiar en mi trabajo, a vos de... Mi nombre es Caro Diarce y espero tus comentarios y nos vemos en la próxima clase. Gracias.